un buen día ahora vamos a ver cómo programar sin saber programar usando ChatGPT, que es una potente herramienta por ejemplo acá voy a crear un nuevo chat previamente cabe mencionar que aquí en la carpeta de SIG chat GPT la voy a copiar control c tengo una capa de puntos shp entonces le voy a decir lo siguiente que en la carpeta tengo una capa de puntos llamada puntos.shp como la importo en Argis Pro usando Python le hago la pregunta y vemos que me empieza a dar las instrucciones de cómo puedo hacer este proceso mientras tanto voy a abrir Argis Pro y vemos el código que me va a generar voy a crear un nuevo archivo un nuevo mapa nos vamos al menú view y abro la consola de Python Regreso a ChatGPT y vemos que me está generando el código para usar directamente. Por ejemplo, ya me posiciona la carpeta y también la capa de puntos SHP. Me da todas las instrucciones. Simplemente voy a copiar el código, copy code, paso a Pro. En la consola de Python voy a pegar este código y le doy Enter. Y tengo acá la capa de puntos. Ahora, por ejemplo, si deseo. Hacer algún geoproceso. Puede ser un buffer a diferentes distancias. Regreso a ChatGPT y le digo que me cree a ver, crea un buffer de múltiples anillos de, pongámosle, 3, eh, 5, eh, 25 y 40 metros. Ahora vemos que me va a dar las indicaciones para crear el buffer de múltiples anillos. Por ejemplo, acá me da un, un código que puedo usar y vemos que me crea para 3, 5, 25 y 40 metros copio el código control V y me ha generado eh, por ejemplo un buffer para 40 metros para 25, para 5, para 3 pero esto no es lo que quería porque me ha creado en Diferentes capas. Yo quería que use la herramienta de múltiples anillos. Entonces le voy a decir aquello. Escribo. Pero usa la herramienta. Multiply. Rings. Buffer. Entonces me va a generar eh, los múltiples anillos. En una sola capa. Está trabajando para generar el código. Entonces aquí ya me genera el código. Tenemos. Simplemente lo voy a copiar. Copy Code, regreso a GISPro, lo pego en la consola de Python, control V, Enter, Enter, y vemos que ya me ha generado un buffer de múltiples anillos. Si abro su tabla de atributos, podemos ver las distancias de cada uno. Y así podría generar múltiples geoprocesos, todo con Chat en GPT. Ahora si regreso a Chat en GPT y le digo que todo este código quiero que me lo haga en QGIS. Ahora quiero hacer todo este proceso en QGIS eh, 3.28. Enter y vemos cómo me va generando el código para usarlo en QGIS. Y ya tenemos listo aquí el código, solo estaría probado en QGIS. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, eh, compartirlo por todos los medios sociales y suscribirse al canal. Muchísimas gracias.